Hola chicos saludos cordiales os prislines os voy a llamar prislines a partir de ahora como lo ha dicho alguien en instagram que no os llame chicos que os llame prislines pues hola prislines saludos cordiales os habla luis de prisline estamos con javier el profe de nutrición y dietética y comida sana vamos a seguir hoy hablando nos va a seguir enseñando cómo comer sano cuando tenemos que comer fuera de casa que os paso con él y bueno como siempre ya sabéis que emitimos en directo vale y ponernos las preguntas luego que queráis en los comentarios ponérselas que os las va a responder por cierto javi tenemos una pregunta de alguien de la audiencia natal maría que uh -huh. nos pregunta si el pan si es bueno comerlo si no si se puede prescindir eso por si quieres se lo, se lo respondes al final de la charla vale Vale si sí, sí, sí, te dejo con ellos un poquito fantástico sí te, sí ¿vale? si quieres seguimos continuamos con toda la charla y luego ya al final respondemos todas las dudas del tirón perfecto perfecto tienes ¿vale? un poco lo que hablaste el otro día para los que no lo vieron pues para que se sitúen fantástico fantástico bueno sí eh, antes de nada como como como siempre no un poco presentarme yo soy javier miguel hernández soy dietista nutricionista eh, y nada eh, un poco lo, lo que hablamos ya lo que empezamos a hablar eh, la, bueno, la semana pasada no Ant hace dos semanas eh, hablamos sobre algunas recomendaciones de cara a salir eh, bueno a, a comer fuera de casa no yo creo que ahora pues con el tema de la semana santa y tal creo que es un, un muy buen tema de conversación hablamos dimos una serie de pautas eh, yo las quiero resaltar eh, muy importante es el hecho de ir más o menos saciado a la comida eso siempre va a ser una, una clave muy importante para que nuestras decisiones sean mucho más eh, razonables vale y para que no caigamos en ese <risa> en, en acabar devorando el pan no en este que nos ponen al principio eh, y luego siempre meter una verdura de primer plato esas son las dos claves principales que dimos la semana pasada que nos van a ayudar a que la comida siempre sea más interesante y siempre sea más razonable y luego nos vamos a la diapositiva 11 José Luis y bueno pues eh, aquí aquí sale un poco eh, la clave donde nos quedamos el último día que es que eh, compartir es vivir ¿no? entonces esto va encaminado a que bueno al final si nos gusta mucho un plato siempre va a ser más interesante como digo compartirlo con algún otro comensal de la mesa eh, que no ponernos en plan gochos y querer ac acabarlos sí o sí ¿no? entonces pues ya si compartimos ya estamos pues seguimos disfrutando el plato que tanto queríamos no en ese restaurante pero sin pasarnos mucho eh, Pasamos a la siguiente a la diapositiva 12 eh, beber agua el agua es va a ser súper importante no eh, Obviamente se le puede dar pues le podemos beber agua con gas le podemos dar un toque de limón de hierbabuena de menta no para para darle un sabor diferente ¿no? para que no sea eh, tan monótono por así decirlo eh, esa sería la, la, la mejor alternativa porque luego tendríamos por ejemplo ¿no? alguien podría decirme bueno javi pues qué opinas de las, eh, refrescos, eh, eh, cero, ¿no? los refrescos cero los refrescos light los refrescos que no, que, no, que no tienen azúcar Pues yo lo que puedo decir es que obviamente van a ser mucho mejor que los que contienen azúcar pero eh, siguen sin ser recomendables ¿Por qué? porque nos van a incentivar a comer más ¿no? eh, al final si nosotros vamos juntando salado con dulce nosotros siempre vamos a acabar ten, eh, siempre tendremos a comer más de la cuenta ¿no? entonces aunque sean bebidas que aparentemente no, no aportan calorías acá, acabaremos eh, comiendo más eh, y para eso simplemente solo hace falta pensar en cuando vamos al cine eh, no sé si alguna vez os, os habéis parado a tomar eh, palomitas con agua, palomitas con Coca-Cola, eh, seguramente comeréis muchas más palomitas si tomáis palomitas con Coca-Cola, no? Aunque esa Coca-Cola no tenga azúcar, sea light o sea o, o, o sea eh, sí, como se quiera llamar, o sea cero, no? Entonces agua, las bebidas alcohólicas eh, como es el vino o como es la cerveza también incentivan a comernos más, entonces cuidado con eso y además aportan calorías, entonces Cuidado con esos pequeños de detalles que pueden tener una gran diferencia Pasamos a la siguiente diapositiva la diapositiva 13 eh, comer despacio qué importante es comer despacio y, y, y, y qué poco se hace no al final bueno pues tenemos hambre eh, es muy apetecible nos entra por los ojos lo, lo que nos presentan y acabamos tirándonos sobre ello como si no hubiese mañana y ni siquiera nos saboreamos no entonces Comer más despacio pasa por masticar más veces pasa por una vez que estamos masticando dejarlos cubiertos encima de la mesa también pasa por eh, parece una tontería pero mm, respirar vale entre eh, entre en, entre bocados o pararnos a, a hablar con alguno de, de las personas que nos pueda acompañar Todo, toda esa serie de cosas va a hacer que eh, como digo comamos más despacio y esa eh, esa señal de saciedad nos pueda llegar antes ¿vale? entonces también es muy importante comer despacio en estas comidas sobre todo cuando son cosas que normalmente suelen ser muy apetecibles pasamos a la siguiente a la, a la, a la 14 y bueno al final llega el momento postre el momento que todo el mundo <ríe> no perdona eh, yo lo que digo es, bueno, eh, ten, si nos apetece realmente tenemos una serie de, de alternativas que son interesantes, ¿no? Obviamente fruta, yogur, té, cuajada, cuajada, café con leche y eh, siempre, bueno, podemos pedir al camarero que nos traiga una serie de cucharas y que compartamos o que probemos un poco de, de los otros postres y así nos quitamos esa gulilla esa pero no nos pedimos un postre para nosotros, nosotros solos, que es lo que suele pasar normalmente. Entonces, como he dicho antes, compartir el vivir, ¿no? Diapositiva eh, 15 Después de la comida Que es importante tener en cuenta no eh, Vemos aquí a Homer eh, Bueno pues en la, en la 16 Pasamos a la siguiente eh, Importante no No esperar a mañana ¿no? a, para, para seguir con nuestra vida saludable Porque lo que me encuentro normalmente Es que eh, mucha Mucha gente eh, bueno pues llega un momento, llega una comida en el que pues por X razones eh, pierde un poco el control o acaba comiendo más de la cuenta, lo cual al final es muy normal, no, no pasa nada, pero ya dicen, bueno, ya mañana, ¿no? Eh, como diría José mota ¿no? Ya mañana <risa> vuelvo con el tema de las powder y tal, y caer en eso es un juego un poco peligroso porque al final llega el mañana y al final el cerebro encuentra alguna otra excusa para seguir posponiendo eh, ese reencuentro con las pautas entonces yo lo que digo es bueno pues mira eh, has comido más de la cuenta vale bueno lo ha disfrutado ya está eh, luego en la, la cena cómete algo yo que sé una fruta un yogur mmm, pero no no esperes no como digo a, a la mañana para seguir con tu vida saludable porque si no eh, el cerebro te, te va a seguir poniendo trabas ¿no? eh, por el camino la, la siguiente la, la 17 eh, bueno es un poco lo que digo no cuidado con el ya vuelvo la semana que viene con el, con el día, con el día eh, que sea y eh, la diapositiva 18 eh, digo bueno pues que al final que no que tampoco hace falta eh, bueno, pues volverse locos, ¿no? Tampoco hemos cometido ningún pecado y, y que tampoco pasa nada, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, pasa nada, eh, quiero decir que, que lo importante, como digo, es que volvamos con nuestra vida saludable lo, lo, lo antes posible y ya está, y que disfrutemos de toda la comida. Y bueno, pues eso es un poco todo de lo que os quería hablar. Esto ha sido una serie de recomendaciones para comer fuera de casa. Eh, espero que os puedan servir eh, para estas, estos días festivos que, que nos van a que nos van a acompañar. Y eh, yo creo que ahora es el momento para las dudas, José Luis, si, si te parece bien. Sí. Eh, creo que antes me habías preguntado algo sobre el pan, ¿verdad? No, no, eh, no sé si era esencial, creo que era la, la pregunta. Sí. Alguien de la audiencia, mira, te la leo. Sí. Tenemos aquí la sí, pregunta que nos hicieron María Gómez de la audiencia uh -huh. de YouTube te leo lo que pone javier yo quiero saber si es bueno comer pan o si uh -huh. sirve para algo o si se puede prescindir de la dieta muchas uh -huh. gracias esto Perfecto. nos lo puso en los comentarios de youtube aprovecho chicos todos los que veáis este claro. vídeo podéis poner en los comentarios preguntas de, de, de uh -huh. lo de comer fuera de casa o de otras cosas de tema de alimentación que javier en los próximos vídeos todos los lunes está en directo pues os las va a ir respondiendo vale Efectivamente Entonces, Javi la pregunta que tenemos es esta que nos hace maría Gómez, sí, sí. Muy bien eh, pues eh, antes de nada muchas gracias a ti maría por, eh, por, por preguntar y por estar ahí eh, Empezaré por el final no no es eh, imprescindible el pan ni mucho menos eh, como tampoco es imprescindible ningún otro, otro alimento realmente no al final nosotros tenemos diferentes eh, alimentos alimentación ¿vale? <risa> eh, y la idea es ir jugando con ellos para que lleguemos a cubrir nuestros requerimientos pero hay muchísimas formas de combinarlos muchísimas combinaciones posibles entonces eh, el pan al final es como es como una pieza más pero no es para nada esencial eh, Entonces podemos prescindir de ello y si queremos comerlo siempre va a ser mejor en su modalidad integral ¿no? Entendiendo integral como aquel pan que en la lista de ingredientes viene como el, el primer ingrediente es harina de trigo o de el cereal que sea integral ese va a ser el, eh, el mejor pan y ya si puede ser hecho en una panadería de verdad y que se haga con masa madre de verdad y no de estos que se encuentran en las en, gasolineras pues ya mucho mejor vale bueno espero haber contestado la, la pregunta de maría a mí me ha quedado muy claro Javi oye pues nos está preguntando ahora mismo en el chat en directo jesús ¿Sí? rodríguez uh -huh. Le doy las gracias por su pregunta nos está preguntando eh, Bueno dice que le gusta el tema de hoy y nos pregunta a jesús que si las torrijas engordan o no nos lo pone así ahora mismo en el chat en directo javi qué buena bueno eh, a ver eh, Realmente no hay alimentos eh, en sí que engorden o dejen de engordar hay que ver a la alimentación en conjunto vale eh, y a los requerimientos de la persona para saber si eso la va a engordar o no pero bien po podríamos decir entonces que eh, la torrija es un alimento por así decirlo muy denso energéticamente es decir que eh, por ración de alimento tiene muchas quiroclorías vale porque al final hablamos de un, de un pan frito eh, bueno aquí lo que hablamos es de un alimento que se debe consumir de forma esporádica como es el tema de la de semana santa que es cuando se suelen consumir porque al final no hay que no hay que perder de vista que la alimentación una alimentación saludable debería estar compuesta mayoritariamente por frutas eh, y verduras entonces eh, la torrija bueno pues si se consume de forma esporádica puede estar bien pero sí que es verdad que Aporta muchas calorías eh, y bueno y está muy ricas <risa> entonces siempre te van a incentivar a comer mucho más entonces hay que tener un cierto control con ellas no sé si, si le he contestado eh, a, a jesús. Yo creo, jesús yo creo que sí javi sí. y nos acaban de ah. hacer otra pregunta ahora mismo en ah, directo qué maravilla. Adriana qué maravilla. nos acaba de hacer otra pregunta Adriana te agradecemos mucho a todos los de la sí. audiencia que nos hacen las preguntas tanto en directo como las que los pongáis luego en los comentarios, nos dice Adriana, dice, hola Prisline y Javier, ¿qué opinas sobre la dieta cetogénica que están tan de moda uh -huh. últimamente? Eso nos pregunta ahora mismo Adriana. Javi, uh -huh. la dieta cetogénica. Cetogénica. Sí, eh, pues esa es una excelente pregunta y también muchas gracias Adriana a ti por, por, por preguntar. Eh, qué es lo que opino pues es una alternativa que también puede ser igual de, de, de saludable o igual de sí o igual de igual de saludable realmente lo que tiene de particular esta dieta un poco para eh, para los que no sean muy entendidos en la materia eh, es que eh, tiene una cantidad muy baja de eh, un nutriente que se llaman los hidratos de carbono entonces, eh, bueno, eh, al final lo que hace es eh, restringir muchos alimentos, eh, como son sobre todo los, los que son fuentes en hidratos de carbono, como son los arroces, las pastas, los panes, las legumbres, eh, muchas frutas. Eh, y bueno, pues eh, al final también puede ser una, eh, una dieta que sea eh, saludable pe perfectamente y lo que dependerá es de la persona como siempre al final las, las dietas o los planteamientos dietéticos tienen que estar personalizados a la persona y si, la, y si esa esa pauta se adapta a la, a la vida o al caso de la persona pues puede ser un planteamiento interesante si sí. no sé si la he respondido a ver si nos puede contestar algo esperamos creo que eh, sí, si alguno de la audiencia si alguno pues, ¿algún tiene algún Prisliner tiene alguna duda, pues ellos lo pueden seguir poniendo. Mira, nos sí. acaban de hacer otra. Eh, Mere, nos acaba de preguntar. Javier dice: ¿Eh? ¿Es bueno tomar un vasito de agua con limón por las mañanas en ayuno? Nos pregunta Mer. Vale. Muchas gracias a todos los que nos hacéis preguntas. Bueno, y a todos los que nos estáis viendo también, ¿eh? Efectivamente, efectivamente y los que nos luego en Spotify que luego esto lo ponemos en Spotify pues Javi nos pregunta si es bueno tomar un vasito de agua con limón por las mañanas en ayunas en ayunas bien eh, era era Mer verdad se, se sí. llama Mer la Mer, que nos se ha llama Mer. Escrito? Mer, Mer, Mer pone Mer MX ya sabes que en YouTube pues cada uno se Perfecto. pone su nombre sí claro claro bueno pues igual muchas gracias Mer por tu pregunta eh, el tema del, del agua con el limón realmente es una cosa que se ha mitificado muchísimo y eso es lo que es es un mito no tiene ninguna propiedad ni adelgazante ni curativa ni detoxificante ni nada por el estilo eh, Es una manera más de beber agua entonces bueno pues eh, Ahí está ¿no? Eh, y pero vamos, no tiene ningún beneficio y además simplemente beber agua con limón igual incluso puede ser un poco eh, dañino para el esmalte de los dientes entonces eh, quizás incluso no incluso puede que no sea recomendable pero pero bueno oye eh, yo lo que digo es que el agua con limón es igual de beneficioso a las 6 de la mañana a las 8 de la tarde o a las 3 de la, de la tarde no no eso no, no tiene no, no tiene ningún fundamento pues muchas gracias, Javi. Y muchas gracias a toda la audiencia que nos habéis estado uh -huh. escuchando y los que nos oigáis luego. Eh, el próximo lunes, ¿tienes ya preparado de qué hablaremos, Javi? Para decírselo mm. a la audiencia. ¿Tienes algo pensado? O lo pues, vas a pensar. Me has pillado un fuera de juego, la verdad. Eh, bueno, tengo que pensarlo. Vale, pues ya, ya bueno, lo anunciaremos. Ya lo eh, anunciaremos. también aprovechamos que para bueno que si la audiencia quiere que hablemos de algo en particular que nos lo escriban en los comentarios o, y nosotros estaremos encantados de, de poder hablar si es que si es que puedo hablar o si algo so al respecto sobre ese tema exacto perfecto todo lo que todas las dudas que tengáis de dietre, dietética nutrición sana alimentación dejárnoslas en los comentarios y os lo respondemos en los próximos directos que haremos prislines pues nada muchas gracias javi muchas gracias audiencia y, y nada hasta la próxima emisión yo creo que mañana haré otra emisión en directo esta vez eh, os hablaré un poquito de cómo llegar cuando no llegas a fin de mes pues qué opciones tenemos cuando pues, no, no, no llegas a fin de mes económicamente pues qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer ¿Vale? porque tengo unos amigos que están en esa situación me preguntaron el otro día y digo mira os voy a responder sin decir vuestro nombre y apellidos por supuesto pero os voy a responder en público porque yo creo que eso a mucha gente le está ocurriendo y, y pues eso eso lo haré por pues, mañana seguramente chicos vale sobre estas horas pues muchas gracias Prisliners muchas gracias Javier y, y nada hasta la próxima chao chao chao amigos chao Adiós. chao chao